Hola amigos de América Latina, les hablo nuevamente Víctor Damián, no soy el real. Aquellas personas que se me en hacer un pacto con mi señor Lucifer, acá en el templo Luciferino, se viene lo pueden hacer. O lo pueden cerrar, simplemente contactenme desde cualquier lugar del mundo. Ya es hora de dejar de sufrir, ya de dejar el sufrimiento a un lado y empezar a vivir de una manera totalmente diferente, con una felicidad integral. Mi señor Lucifer los quiere ver a ustedes prosperados. Así pues que es el momento de encontrarse con y vivir de una manera completamente diferente, ¿verdad? Empezamos nuevamente los encuentros luciferinos, empezamos los retiros espirituales en este año. El primero es para el 2 y 3 de julio de este año. Aquellas personas que estén interesadas, pactados y no pactados en asistir al templo luciferino, semillas de luz universal, Ah estar presente en este encuentro o retiro espiritual, me pueden contactar al WhatsApp 320-696-2816. Y nosotros les estaremos dando las condiciones para que asistan a este encuentro. No se lo pueden perder. 2 y 3 de julio. Atrévete ya y déjate de sorprender.